¿Lo habéis celebrado? ¿Habéis compartido algunos cogollos con vuestras parejas? ¿O todavía estáis esperando el amor papo en mano? Tanto si tenéis pareja como si no, estoy convencida de que vais a poder disfrutar del reportaje que hizo nuestro compañero Miguel Jimeno en la reapertura de Eco María, un grow con mucha historia en un pueblo de Valencia que empieza nueva etapa. Esto es lo que pasó, estad atentos. Hoy hemos venido a una inauguración muy especial, ya que se trata de un Grow Shop que en marzo del 2001 inauguré junto con mi hermano Juan José Gemeno, se trata de Grow Shop Ecomaría, que ha abierto unas nuevas instalaciones. Niños, Juanjo, ¿desde el tal, 2001 cuánto enferma? tiempo ha pasado verdad? Pues la verdad es que ya son 18 años juntos aquí luchando con Ecomaría, y bueno muy contentos por toda la gente que ha venido aquí a visitarnos, ...que podemos decir que forman la parte de la familia Comaría... ...entre ellos tú, que fuiste uno de los partícipes... ...para poder realizar este sueño que tuvimos hace mucho tiempo ya... ...y bueno, en ello estamos... ...hemos dado un gran cambio de, de estar en una tienda pequeña... ...que empezamos en el pueblo... ...nos hemos venido ahora aquí a, a un polígono... ...una tienda muy grande, muy fácil acceso con unos precios muy competitivos, sin olvidarnos nunca de nuestro primer principio, que fue la, la confianza hacia los clientes, el, el trato muy individual, el asesoramiento, el ser honestos con los precios, con la gente, y yo creo que eso eh, ha sido lo que nos ha hecho llegar a, al punto en el que estamos ahora. ¿Y ahora dónde podemos encontrarte exactamente? Pues ahora eh, seguimos en el municipio de Torrent, aquí en Valencia, y estamos en el polígono industrial de Masía del Juez, ...y en la calle José María Simón Ogués, el número 33... Eh, un, ...hay una referencia que todo el mundo lo conoce... ...que es lo que es el Puente Azul... ...pues estamos justo a la izquierda del Puente Azul... ...ahí nos encontrarás... ...de todas formas, eh, tecleando ecomaria.com en, en el Google... ...en si aparecerá la nueva dirección. Bueno, y tanto que tienes un local tan espectacular... ...¿tienes alguna programación especial para tus clientes... ...que les pueda sorprender? Bueno, eh, yo creo que el primero vas a ser tú, ¿no?... ...imagino que vamos a empezar a, a hacer seminarios... Eh, ...todas las casas de eh, fabricantes de, de fertilizantes... ...se han ofrecido a, a darnos seminarios... ...bancos de semillas también... ...o sea que estaros pendientes que dentro de poco... ...empezaremos con los seminarios de Comaría... ...y espero que el primero seas tú, claro. Pues sí, eso lo tienes sabes que se ha hecho ya... ...más que hecho, ¿eh? Bueno, pues nada... Hasta la próxima, ya sabéis si tenéis alguna curiosidad, y eso sí que se nos ha olvidado decir, es la primera tienda que fue especialista en cultivo biológico de cannabis, que se nos ha olvidado, y es un punto importante. Pues bueno, si queréis la mejor información y el mejor servicio, aquí en Ecomaría Torre, en Valencia. Nos vemos. Os esperamos a todos. Spanabis, la feria más grande a nivel europeo del cannabis, se celebrará durante los días 15, 16 y 17 de marzo, pero no acaba ahí. Como todos los años, los dos primeros días de feria vendrán acompañados de las World Cannabis Conference, un espacio para compartir conocimientos y aprender de cada una de las charlas que se impartirán componentes nacionales e internacionales del más alto nivel. para. Estad atentos porque el día 20 de la semana que viene tendremos en Aso Navis Valencia la segunda fiesta arte. Esta vez y como novedad nos adentraremos en el maridaje canábico entre poesía y música atmosférica. Además este fin de semana volveremos a las islas, esta vez a las Baleares, para los días 23 y 24 de febrero disfrutar de la sexta copa Herbes del Dimoni en Mallorca. Habrá de todo, comida, música, charlas y actividades para disfrutar de una copa muy completa. Recordad, ya hemos publicado el Marihuana News 80, donde hablamos sobre la OMS y su recomendación sobre el cannabis, de San Canuto en la octava Copac Mefuer, sobre la novena Copa THC Valencia, Top Cultivo, Ted Sangrow y un sinfín de noticias e información sobre cannabis. Esto no para, peña. La semana que viene más. Buenos humos.